Hola, qué tal queridos amigos, con la alegría, el gozo de sabernos bendecidos por el Señor, vamos a iniciar nuestro día, este día miércoles, mitad de semana, pongamos delante de la presencia del Señor cada una de nuestras intenciones, nuestros proyectos, iniciemos este día con gratitud a Dios. Vamos a pensar un momentico, aquella bendición especial, aqu aquella situación especial en la que nos hemos sentido bendecidos. Dios en su inmensa bondad, en su infinita misericordia, nos sostiene, nos consuela, nos fortalece. Digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy miércoles vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y el viñador es mi Padre. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto y a los que dan fruto los poda y los limpia para que den más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y en él da fruto abundante porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, vean lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre reciba gloria, si dan fruto abundante y se portan como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es pues bien, mis queridos hermanos, el Señor usa hoy la imagen de la vid para insistirnos en, uno, permanecer, dos, dar fruto y tres, en la, en la conversión, en el cambio, si permanecemos unidos, unidos como la rama permanece al tronco unida, pues dará frutos y frutos abundantes y el Padre Celestial eh, será glorificado, se alegrará. Y los frutos son las buenas obras, mis queridos hermanos, no podemos dar frutos de buenas obras, dar frutos de éxito si no estamos pegados a Dios. La conversión y el cambio de vida solo será posible en la medida que estemos unidos a Dios, solo con la gracia y el poder de Dios. Los cambios sustanciales de nuestra vida serán posibles. Así que, mis queridos amigos, hermanos, en la fe, vamos a, a meditar a lo largo de este día esa comunión íntima con Dios. ¿Cómo está mi comunión con Dios, mi unión a Dios? Oro, leo la Biblia, visito al Santísimo, hablo con Dios, mi relación con Dios ¿Qué tal es? Ese modo el día de hoy. Y que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja. Un feliz día para todos.